pues ¿qué son? Fifís, conservadores, neoliberales, progresistas, anarquistas, rebeldes. ¿Qué son? Porque mire si les pues, voy a decir una cosa, es muy chistoso por aquí, muchos se sienten rebeldes. Pero no son rebeldes. No sé qué es que es ser rebelde. Pero para vamos rebelde, pues era José María Morelos. Rebelde era Napoleón, rebelde era el general Leónidas. ¿Qué más quiere que usted sea rebelde? Rebeldes, ¿eh?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 trabajando físicamente, sí, moviendo cosas, cargando, subiendo, bajando, y necesitan las herramientas, pues es mejor una bermuda de cargo, ahí adentro, pero en cuanto salga de ahí y acabe de elaborar, también se ponga unas bermudas o un pantalón de lino, o un pantalón de algodón, y se quita de problemas, pero no se pongan unas bermudas de cargo, son horribles. Fíjese que también hay ciertos cambios en las corbatas. Cuando yo era niño,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 Bueno, muchos, no todos, pero sí el nombre de animales sí, y águilas. Por eso se llaman diablos, diablos rojos, diablos no sé qué. Y está bien, porque es divertido, pues eso, por eso va uno. ¿no? Al fin y al cabo el deporte, pues es disciplina. Pero para los espectadores es divertido, punto Nada más, todos pueden aquí divertirse y ponerse la ropa adecuada. Pero esas prendas, como la sudadera con estampados y las camisetas con estampados, solamente en el estadio. No se usan fuera del estadio.